Y de esta manera realizamos el patrón de este hermoso conjunto para niña. Para realizar este patrón vamos a colocar en un pliego de papel blanco o una cartulina unicolor para trazar dos líneas. Vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Al cruzar las dos líneas colocamos un punto. De este punto hacia adentro vamos a colocar con nuestra cinta 6 centímetros. Una distancia de 6 centímetros colocamos nuevamente un punto. Y de este punto hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros. Colocamos un punto, bajamos un centímetro, colocamos nuevamente un punto para unirlo con una línea recta. Así, unimos todos los puntos. Del primer punto hacia abajo vamos a bajar 2 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. De esta manera obtenemos un declive para hombro y escote trasero. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 7 centímetros de distancia. Del primer punto hacia abajo 7 centímetros. Y lo mismo con una línea curva. Así, con el punto que tenemos acá. Y obtenemos el escote delantero. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 18 centímetros. Colocamos un punto. Y de este punto hacia adentro, como nos indica la flecha, otro punto con 12 centímetros de distancia de este punto hacia arriba 6 centímetros, colocamos un punto y unimos los puntos así, con líneas rectas y este que tenemos acá con una línea curva para obtener la sisa esta línea que tenemos acá, vertical, será el doblez de la tela acá está el doblez para la parte delantera, esta es la cuarta parte para la parte trasera le vamos a colocar 3 centímetros hacia afuera de este punto que tenemos acá. Hacia afuera 3 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea recta acá en la parte inferior, también colocando un punto con 3 centímetros de distancia. Colocamos un centímetro para la costura por todo el contorno del patrón que tenemos acá. Esta es la blusita para la falda, la tenemos acá. 24 por 24 centímetros para la falda. Trabajando con la cuarta parte. Para realizar a este lindo vestido un chalequito, vamos a trazar dos líneas igualmente para colocar las medidas. En el primer punto lo colocamos acá en el cruce de las líneas y de este punto hacia adentro vamos a colocar 6 centímetros de distancia. Acá está 6 centímetros, colocamos un punto. Y hacia la parte de adentro, de este punto, hacia adentro 5 centímetros. Colocamos un punto, bajamos un centímetro, colocamos otro punto y trazamos una línea uniendo todos los puntos como declive de hombro. Del primer punto hacia abajo 2 centímetros, colocamos un punto y lo unimos así para el escote trasero. Del primer punto hacia abajo colocamos 6 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva. Así como se observa para el escote delantero. Vamos con el primer punto. Siempre este es el punto de partida hacia abajo. Vamos a colocar 17 centímetros punto 5. 17 centímetros y medio colocamos un punto. Hacia adentro 12 centímetros punto 5. Colocamos nuevamente un punto y de este punto hacia arriba como se observa. Otro puntico con 6 centímetros de distancia y unimos los dos puntos así y esta parte inferior también vamos a unir los dos puntos y de este punto vamos a unirlo con una línea curva con el punto que tenemos acá de declive unimos los puntos y de este punto lo vamos a unir con una línea curva con el punto que tenemos acá así como se observa esta línea que tenemos acá la vamos a utilizar como doblez de la tela hasta doblez para la parte trasera este será la parte delantera y este la parte trasera este chalequito va a tener unas mangas y para colocar el patrón de la manga también vamos a aprovechar la línea vertical para colocar un puntito y de este puntito vamos a colocar 21 centímetros colocamos un puntito y bajamos 7 centímetros colocamos otro punto y unimos los puntos así de este punto Hacia abajo colocamos 11 centímetros, colocamos un puntito y hacia adentro 5 centímetros. Colocamos un punto y unimos este con una línea curva y este con una línea recta, así como se observa. Fíjate, colocamos un centímetro para la costura. Estas son las mangas y vamos a utilizar esta línea como doblez de la tela. Doblamos la tela, colocamos este patrón cortadito y nos quedan las dos mangas. Lo tenemos previamente cortado y ya te lo muestro. Lo tenemos previamente cortado, como puedes observar, la parte delantera y la parte trasera. Para la parte delantera, acá tenemos el doblez de la tela, nos guiamos por la rayita que hicimos y esta es la parte trasera con 3 centímetros más hacia afuera. Está completamente cortada igual, acá la tenemos. También tenemos eh, la parte de la falda, acá la tenemos también dos partes recuerda que esta es la cuarta parte y este es el largo es un cuadrado, dos cuadrados una para la parte delantera y otra para la parte trasera acá tenemos cortaditas las mangas acá igualita vamos a colocarla así para que se observe bien no te pierdas ni un detalle de este hermoso proyecto que tenemos en el día de hoy acá tenemos el chalequito ya cortado fíjate la parte delantera lleva un doblez acá está igualito guíate por, nuestra, por nuestras medidas por nuestro patrón y te quedará igual eso es vamos a colocarlo por acá para comenzar a pasar costura con nuestra con nuestro vestidito Acá lo tenemos, lo puedes observar detenidamente para que tú también lo puedas hacer. De esta manera ganar dinero aumentando tus ingresos con nuestro paso a paso. Únete a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Vamos a colocar ahora en la parte delantera, así la parte principal, para pasar costura por los hombros. Vamos a comenzar pasando costura por los hombros. Eso es vamos a realizar esa costura Ya colocamos la costura en el hombro, realizamos un sisa en ambos hombros, nos queda así. Vamos a dejar esta costurita hacia atrás, así. Y vamos a colocar en la parte de la sisa unos refuerzos, por acá tenemos las tiritas ya cortadas de 2 centímetros. Y la vamos a colocar así. En la parte principal colocamos también el refuerzo de la parte principal así de cara a ambas y la vamos acomodando así por todo el contorno para pasar la costura luego de realizar la costura hasta acá hasta el otro extremo vamos a bajar así hacia adentro doblando un centímetro y pasando costura hasta llegar acá en ambas mangas o sisa igual Colocamos los refuerzos, las tiritas que recortamos, acá en la sisa. La colocamos de este lado para doblarla hacia adentro, doblando un centímetro y pasando costura. Nos queda así, en ambas sisas. Ahora vamos con el refuerzo del cuello. Para el cuello vamos a realizar, acá en la parte de la mitad de la parte trasera, vamos a doblar un poquitito para hacer un ruedito. Acá con un zigzag o una costurita recta, un ruedito a esta parte. Después de realizar ese ruedito, vamos a doblar hacia la parte principal, así. Vamos a doblar dos centímetros, eso es. Y vamos a colocar ahora sí el refuerzo. El refuerzo lo tenemos acá, que está cortado al sesgo, con dos centímetros también de ancho. Lo vamos a colocar así sobre esta parte doblada, así la vamos a colocar y vamos a pasar una costura por todo el contorno hasta llegar acá, cortando el sobrante de tela vamos a ir colocando esta costura, así luego, después de realizar esa costura, vamos a voltear esta partecita doblando hacia adentro, igual que lo hicimos acá Colocamos el refuerzo en la parte del cuello o del escote. Ahora volteamos y realizamos una costurita. Lo hicimos desde acá, para que nos quede así. Una costurita y pasamos costura. Acá también, al finalizar la costura, subimos un poquito para que nos quede así. Espacio para el botoncito. Ahora vamos a colocar en la parte baja la faldita. Acá tenemos los rectángulos o los cuadrados, porque es 24 por 24, pero por la cuarta parte. Así es un rectángulo. Tenemos dos, uno para la parte delantera y el otro para la parte trasera. Para la parte trasera la vamos a colocar así. Juntita las puntitas, así buscando la mitad. Y vamos a realizar un cortecito la ponemos derechita, vamos a colocar esto por acá, un poquitico eso es vamos a hacer un corte a la parte trasera de la faldita aproximadamente unos 6 centímetros eso es, así realizaremos un zigzag por todo el orillo y en la parte superior vamos a realizar uno ruches Podemos realizar una costura alta para luego alar el hilo. También de este lado, que es la parte trasera. La parte delantera, también vamos a realizar en la parte superior una costura alta y realizaremos unos ruches al mismo tamaño que la parte delantera. Colocamos la costura alta, realizamos un sisa pequeñito acá en la abertura que realizamos. Colocamos la costura alta en la parte superior, alamos el hilo. Y vamos realizando estos ruches a la misma medida que tenemos acá, esta es la parte trasera. Y la vamos a colocar con costura así. Buscamos esta costurita, esta esquinita. La colocamos así hasta llegar al otro extremo. Y pasamos costura también de este lado igualito y pasamos costura también en la parte delantera realizamos la costura alta alamos el hilo para que no queden estos ruches y alamos el hilo hasta el mismo tamaño que la camisetita y la colocamos así buscamos la esquinita eso es poco a poco vamos a ir realizando la costura sobre los ruches, luego realizaremos un zigzag tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Colocamos la parte de la falda, fíjate cómo nos queda, realizamos también un zigzag. Esta es la parte trasera, lo hicimos así. Ahora vamos a voltear para pasar costura por los laterales. Vamos a pasar costura por los laterales. La colocamos derechita las costuras hasta el final. Una costura recta con zigzag también de este otro lado. colocamos la costura por los laterales y también realizamos un zigzag por los laterales ahora vamos a colocar acá en la parte trasera vamos a voltear nuestro vestidito eso es vamos a voltear nuestro vestidito hacia la parte trasera y vamos a colocar acá en esta parte parte derecha vamos a voltear así como está acá dobladito también doblamos acá eso es está dobladito doblamos este lado también para colocar en esta parte izquierda los ojales y acá los botoncitos Vamos a colocarle tres botoncitos, así. Eso es, que nos quede derechito. Y acá los ojales. Acá en esta parte vamos a colocar el ruedito doblando un centímetro, luego doblamos otro. Y pasamos costura por todo el contorno. Colocamos los botoncitos en la parte izquierda, los ojales y en la parte derecha los botoncitos. Acá en el ruedito doblamos un centímetro, luego otro hacia adentro y pasamos costura como se observa. Queda muy bonito. Amiga, anímate a realizar estos lindos trajecitos para niña. Acá en la parte delantera le vamos a colocar un detalle. Y para ello tenemos acá una cinta muy bonita que hace juego con las fresitas. Fíjate lo vamos a poner nada más en la parte delantera. vamos a doblar la puntita ¿sí? un centímetro lo colocamos justamente acá en la, en la costurita cerquita, cerquita de la costurita para que no se vea para ocultar esa costura eso es cortamos acá, doblamos también la puntita, pasamos la costura, luego otra en la parte superior Ahora vamos a realizar el chalequito, recuerda que las medidas de este chalequito se encuentran en el patrón, acá lo tenemos, colocamos la parte principal hacia adentro, ambas, la parte trasera y la delantera y vamos a pasar costura por los hombros. Colocamos la costura por los hombros y realizamos también un zigzag. Esta costurita la vamos a dejar hacia atrás, así. Eso es. Ahora vamos a colocarle las mangas. Para las mangas, vamos a colocarla así. Acá están las mangas. Vamos a buscar la parte principal para colocarla de cara hacia abajo, así. Y comenzamos colocando, colocamos la parte principal así hacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la parte de la manga hacia abajo. Colocamos aquí en esquinita y vamos pasando costura un centímetro, vamos dejando hasta llegar al otro extremo. Pasamos la costura y realizaremos un zigzag. Del otro lado igual. Colocamos las mangas, dejamos un centímetro para la costura y realizamos un zigzag. Y nos queda así. Ahora vamos a pasar costura por los laterales. Lo hacemos de esta manera. Vamos a pasar costura, dejamos un centímetro hasta llegar acá y realizamos también un zigzag. También en la otra manga. La colocamos así derechita. Y pasamos costura igualmente, realizaremos un success. Colocamos la costura por los laterales, realizamos también un zigzag, fíjate, tú también puedes realizar este bello chalequito, vamos a decirlo así, o un sobre todo también. Bueno, vamos ahora a colocarle por todo el contorno, por todo el contorno vamos a colocarle un postizo o una estirita que tenemos previamente cortadas al cerro para colocarlas así. Ubicamos la parte principal y colocamos esta tirita que está cortada al cergo y que tiene 2 centímetros y medio de ancho. Le vamos a pasar costura, la colocamos así y la vamos a ir colocando por todo el contorno hasta llegar al otro extremo para luego doblar hacia adentro. Doblamos un centímetro y pasamos costura hasta llegar acá. Colocamos el refuerzo en el orillo, así nos queda, la colocamos de este lado para luego doblar hacia adentro, doblamos otro centímetro y pasamos costura y nos queda de esta manera. No tengas miedo, amiga, anímate a realizar estos lindos trajecitos. Ahora vamos a colocar el refuerzo en la parte del cuello, vamos a retirar el sobrante, el excedente de tela que nos queda así eso ahora vamos a colocar el refuerzo y buscamos la parte principal acá tenemos la franjita de tela el listoncito de tela, dos centímetros recuerda, y cortada al cejo vamos a dejar alrededor de 5 centímetros o no, vamos a dejarlo de este lado derecho vamos a dejar un centímetro mientras que del otro lado vamos a dejar un poco más vamos a pasar esa costura para luego voltear como lo hicimos acá hacia la parte de adentro doblamos este centímetro que dejamos doblamos otro centímetro hacia adentro y pasamos costura hasta llegar acá donde vamos a dejar alrededor de 5 centímetros más colocamos el refuerzo en la parte del cuello dejamos un centímetro Luego doblamos y pasamos costura dejando de este lado aproximadamente 5 centímetros. Pasamos la costura y cortamos el de la hilo que teníamos de este lado. Aprovechamos también y realizamos la costura del ruedo de la manga, doblando un centímetro, luego otro hacia adentro y pasando costura en ambas mangas. Ahora esta parte que nos queda que dejamos, la vamos a doblar así. para convertirlo en un ojal, vamos a hacerlo así y vamos a realizar una costurita acá para colocar de este lado un botoncito colocamos el botoncito y colocamos la costura Colocamos el ojal, realizamos la costurita, acá, y de este lado colocamos el botoncito. Nos queda muy bonito este hermoso chalequito. Lo puedes realizar en cualquier color estampado o unicolor, te, queda, te va a quedar muy bonito como el que tenemos acá. Y este chalequito lo vamos a combinar con el vestidito que realizamos. Por acá lo tenemos muy bonito lo puedes utilizar para cualquier tipo de ocasión o evento fíjate es muy bonito espero que, espero que tú también lo hagas y me des tus comentarios fíjate como nos queda esta es la parte delantera y para la parte trasera nos queda así Dime qué te parece, déjame tu comentario. Ahora vamos a realizar paso a paso el patrón de este hermoso vestido para que tú también lo puedas hacer.